Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy hablaremos sobre cómo crear nuestro identificador como profesor investigador que corresponde a Orsit. La idea de crear estos identificadores es que permiten evitar los conflictos por la autoridad de nuestros productos intelectuales. Para ello es muy fácil, continuaremos buscando las iniciales de la plataforma dentro del navegador de internet. Ingresaremos por la opción Orsit en la primera página que encontramos dentro del navegador. Allí nos pedirán la opción Ingresar o Registrarnos. Si nosotros no hemos, digamos, no hemos ingresado o no nos hemos registrado nunca, vamos a entrar en la opción Registrarnos. Para registrarnos debemos ingresar nuestros nombres, nuestro email profesional, ingresar un email personal o de respaldo y seguir con la información adicional que nos van a pedir que está relacionada con nuestra vinculación laboral. Luego nos va, nos va a pedir que confirmemos ese email, nos va a preguntar si queremos que nuestro perfil sea visible y si aceptamos los términos y condiciones. Luego de que hemos aceptado y las condiciones de la plataforma, entonces quedaremos registradas en la misma. Pasado este paso, podemos ingresar normalmente y ustedes lo pueden configurar para que funcione conectado con su correo de Gmail o también con su red social de Facebook. Entonces, para iniciar, les mostraré algunas de las partes que contiene. En el costado izquierdo, ustedes van a encontrar que tiene la opción de mostrar los eh, nombres de citaciones que han sido utilizados dentro de mis productos eh, científicos. Entonces, esto a través de la opción del lápiz, yo puedo modificarlos e incluir algunos nombres de citación sugeridos para eh, poder ser más incluyente en el caso de que yo no haya mantenido constante el mismo nombre desde la época de estudiante puedo configurar mi país, algunas palabras clave que representen mi trayectoria profesional mis perfiles dentro de páginas electrónicas que permitan identificar mi trayectoria profesional, como mi perfil en ResearchGate, en Google Scholar Citations, en el sistema de información de currículum para el país en el que me encuentro Colombia, que es el CIVILAC, el perfil en Mendeley y el identificador en Iralis, que también eh, permite dirimir cualquier duda sobre mi identidad como científico. También puedo incluir otras identidades de investigador como Research ID y Scopus ID, las cuales él las acepta y eh, las puedo asociar a través de la opción editable. También puedo asociar correos electrónicos personal e institucional. En la parte derecha voy a tener una opción para ingresar información relativa a mi trayectoria. Una que tiene que ver con mi experiencia profesional, en la cual yo puedo incluir la información relativa a mis vinculaciones laborales, en las cuales puedo incluir de forma relativamente detallada, de forma editable con esta opción, y aquí puedo agregar una nueva y las puedo ir modificando si, puedo, si quiero agregar una, un dato adicional. Luego está la sección de educación y cualificación, donde yo puedo incluir todos mis niveles de formación en la educación formal y también en cursos cortos, pasantías o digamos habilidades específicas que haya adquirido en cualificaciones específicas. Esto lo puedo uh, agregar con la opción cualificación o educación. Y los puedo organizar eh, con este menú para subir o bajarlas de acuerdo a su relevancia o organizarlos cronológicamente. Se sugiere colocarlos cronológicamente para facilitar el análisis por parte del, del público. También puedo colocar algunas distinciones y también cuando yo sea invitada a ser miembro de un comité editorial de revista o de comités de evaluadores ante instituciones ya que eso es una muestra pues de mi eh, reconocimiento dentro de mi ámbito laboral también se puede eh, hay una sección ilustrativa por ejemplo si soy parte de redes académicas y esto lo puedo agregar aquí dentro de las asociaciones. Y también si yo presto mis servicios a eh, consultorías o empresas, etc. Esto lo puedo agregar bajo esta opción. También si yo he sido financiada por alguna entidad, a través de esta opción lo puedo agregar. Pero es importante que se tenga en consideración que para diligenciar completamente este ítem, tengo que tener el código de financiación del proyecto, así que no se puede colocar cualquier información, sino que debe estar soportado por un documento legal que denote la existencia de la financiación. En cuanto a mi producción académica, la puedo agregar aquí. Para agregarla, yo la puedo hacer de varias maneras. Una, adicionarla manualmente, eh, si esta no es fácilmente ubicable en Internet. También la puedo importar desde un gestor de referencias, la puedo importar desde PubMed, puedo agregar el DOI directamente, la puedo agregar desde un gestor de referencia como Arxiv, o puedo buscarla desde algún, alguna base de datos internacional. Esta uh, opción de búsqueda, por ejemplo, se puede configurar para diferentes bases de datos dependiendo del área geográfica, como por ejemplo para Latinoamérica Redalic o para eh, múltiples países Scopus, Elsevier, etc. Y aquí yo puedo eh, restringir la búsqueda por área geográfica o por tipo de trabajo. Entonces esto me permite pues, permanecer actualizada en cuanto a mi productividad bibliográfica. Una vez yo la he ingresado acá, es importante que va, se va actualizando en la configuración para que yo mantenga conectadas la base de datos de actualización, como por ejemplo el Sevier y Redalic, para que cuando ellos reciben un nuevo producto de mi trabajo, pues ellos lo adicionen automáticamente aquí a, a mi Orsi y de esta manera se mantenga actualizado entonces de esta forma eh, ustedes van construyendo su hoja de vida y cuando se les soliciten al momento de publicar un trabajo o de someter un trabajo o también para su respectivo registro en hoja de vida el número de identificación de su ORCID, ustedes mencionarán este código que aparece en, la, en el costado izquierdo el cual es único para ustedes y también pueden generar un código QR, el cual pueden anexar a su hoja de vida o pueden utilizarlo en sus redes sociales. Espero que esta información haya sido de su utilidad y nos vemos en la próxima.